Ahí está grabando, ¿no? Para que esté para Muy Ok. Listo, entonces vamos a ver el siguiente que vino en el examen de del año pasado, ya. Sí, Ay, vamos a hacer para darle solución. Solución. Muy bien. Vamos a ver, ¿ya? Muy bien. ¿Listo, ¿Listo? Muy bien. Listo, Facundo. Muy bien. Dice, si la expresión es de primer grado, la expresión dice que es del primer grado. ¿Qué quiere decir? Que el exponente es de primer grado. Eso significa. Significa que X es del primer grado. y fuera del segundo grado que diría chicos muy bien ahora mismo nos piden allá tiene si ponen la cámara <risa> bien la cámara ya muy bien entonces vamos a poner aquí ya muy bien dice, entonces ¿Qué paso haríamos chicos primero sacar la raíz de lo que hemos estudiado hoy día ¿no? acá sería X muy bien, a las dos tercios muy bien X a la N por x a 3n 2 sobre esto ¿no? ¿sí? ¿estoy de acuerdo chicos? muy bien finalmente esto sería bases iguales exponentes C ¿eh? se suman ¿correcto? 2 a la 2 al cubo 2 a la 3 2 a la 2 tercio por por n ¿no? digo más n ¿no? más n bases iguales exponentes sobre algo ah, que el último aquí 3, 2, 2. ¿Dónde n dos, dos, dos, aquí? de arriba, arriba. No, X, X, no, X sobre dos, dos, dos, a la n, ¿no? No, no? Ya, pero acá está la raíz cuadrada. Pero... Sí, sí. Esta es lo que está en la raíz cuadrada? Sería sobre 2, ¿cierto? ¿sí, no? no, no, no. Ya, pero a la misma vez, ¿quién está afectando, hijo? Sobre 3. Sobre 3. Entonces sería sobre 3 y vamos a pero... 1. ¿Todo de acuerdo? No, no. Pero cuéntate, esto tiene que Siguiente, sobre. Quien está afectando recuerda toda la raíz. Acá, acá sería que empieza la 5. Sobre. Sobre 2, ¿no es cierto? Está ahí para atrás. No solo sobre 2. ¿no? Ya, el otro. Sería x a la 3n. Ahí sí sobre. ¿Me busco mañana? Sobre. Sobre 2. Y a la misma vez, sobre qué? Sobre 2. Dos. ¿Sobre dos? Muy bien. Sobre 2, sobre 2. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Sería x a la 2 tercios. Por x. Acá, bases iguales, exponente C, su potencial. Muy bien. Bases iguales, n por 1, n. Y acá sería 2 por 3, 6. ¿Están de acuerdo, chicos? Muy bien. Acá, sobre, sería x a la 5 medios multiplicado por... Abajo, bases iguales, imponentes de. Sumamos, pues sería 5 medios. A, vale, 3 a la N. Menos 2 sobre 4. Ahora, también te lo el ejercicio. Mira. División de bases iguales, imponentes. ¿Se suman o se restan? Muy bien. N sobre 6. Menos, paréntesis, ¿no? Menos, paréntesis. 5 medios más 3n menos 2 sobre, sobre 4, ¿no es cierto? Muy bien, ¿esto sería igual a cuánto, chicos? A ver, depende ya. Vamos a empezar con un Vamos a x, 2 tercios, 3n menos 5 medios, ¿no es cierto? Acá será 30, menos 5 medios, menos 3n menos 2 sobre por el la revivienda operar, ahí es el ahí, y agarramos primero todo esto. ¿Ah? ¿Dónde? 3N menos 2. Ah, tienes razón, ¿no? Exacto. Menos por más menos, pero por menos más tierra. 3N menos 2. Oye, entonces acá nos quedaría, ¿no? utilizamos primero. Una, dos tercios 5 medios música mínimo con múltiplo 6 Si lo pongo así, fíjate, si lo pongo así, es lo mismo, ¿no? Muy bien, y si inclusive este lo puedo crear con el otro, ¿no? Muy bien, menos 11, menos 6, más 4, menos 4, ¿no? ¿Cuánto me saldría? Si tengo como uno, 6 y 4, Vicar, 3, 2, picar 1, gracias, 1, 1, 2, 6 y por 2, 12. ¿no? 12. 2 entre 6, 2, 2 por 16, no, 22 no. 2 entre 4, 3 3 por 2, 6, más 6, ¿no? ya 6, 20, menos 22 más 6, ¿cuánto es chicos? ¿Ah? Menos 16. Sobre 12, mitad, 8, mitad, 6, mitad, 4, mitad 3. Menos 4 tercia, ¿no? Esto sería menos 4 tercios, ¿está bien? Menos 4 tercios. Ya, aquí está. Ahora, ¿quién nos pide el ejercicio? Dice que ¿cuánto vale el exponente? ¿Ah? ¿Y qué grado está, dice? En el, en el grado. En, el en, el en el grado. grado. Ya está, ¿No está me interrumpió el domingo. ¿Quién es el ¿En ¿En el Si todo exponente está en 4, le debemos igualar a cuánto? A 1. ¿no? Sería menos 4 tercios de la lucha, ¿eh? Más n sobre... Más menos menos n sobre... Más n sobre... Más sobre... Es igual a... A 1. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá agarramos y decimos. ¿Ya? Dice que el exponente de esto, ¿cuánto vale 1? ¿Correcto? Porque dice que es de grado 1, ¿no es cierto? Muy bien, operamos. Vamos a operar Operamos 3, 6 y 4. ¿Cuál ¿No? sería el un mismo ¿Un múltiplo? Mitad 2, mitad 3, mitad 3, mitad 1, tercia, tercia, tercia, 1, 1, 2, así por los 6 y sí por los 12. Muy bien, está. Sería 12, 12 entre 3, 4, ¿no? 4 por 4, sería el 16, ¿no? Paz. ¿2? 2N. Muy bien. ¿Sí? Dos entre 4 3. Por 3 menos 9. Es igual a 1. ¿Esto pasa a multiplicar? ¿12 por 1? 12. Dos. ¿Sí? No? 12 más 12N menos 9N. 27N, ¿no? 27N igual a 12. ¿Cuánto era el cuerpo, chicos? 16 más 12, ¿cuánto es? 28. Entonces, acá se ya, pero veces tendría que pasar para allá, ¿no? Entonces, en 6 en 12, pero igual sale en el 28. ya, eh, sale en 28, ¿no? Sí, bueno. Igual, así que ahí, ahí, la Sí. ¿Ahí clave? Sí. fácil, ahí. ¿no? Ah, sí, sí. ¿Ya? Entonces aquí empieza el primer paso. ¿ya? Este es el primer paso. Este es el segundo paso. Pues este es el tercer paso. ¿Ya? Y este sería el cuarto paso. ¿Por qué le puse uno a esa cuerda? Porque este... Claro, porque está ahí la, la... Sí, la sí. Acá sacamos. Y este sería el primer paso. ¿no? ¿Andrévita, tu papá está esperando? Sí. Sí, No digas que es papá, que No, no te lo a Sí. que okay, ¿te mandas ya?